La Policía Nacional apresó este martes a José Castillo Polanco, acusado de sustraer motocicleta en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís, según informe de la Institución del Orden. Hijo, de robo, no de la mujer, porque yo no sé de la mujer. Mi hijo no sabe de eso. no De la de robo, la de la de yo no sé de robo. De la mujer sí si yo puedo pagar, pero yo no sé de robo, nada. No. No, no, no, no, no, eso de robado o no. De, ¿De, ¿De la robado no.